Hola a todos, bienvenidos al canal. Bienvenidos un día más a World Thunder, vídeo número 121 del canal. Esta vez escenario Río de Cenizas, uno de mis favoritos, con un BR de 6.3 tanques de la URSS. Tres zonitas por conquistar. Siempre me gusta salir a por la zona C desde esta parte y allá vamos. Venga, a toda pastilla con el T34, no queda la mata. Vamos rapidito Ve. Una marca ahí ya Pues de artillería Vamos rapidito artillería A por la zona C ¡Ah! ¿Qué es esto? Vaya hombre, ¿qué es esto? Una R3 aquí ya Joder macho, qué velocidad esa era la marca de ese tío A ver dónde está el demonio Venga, avanza mientras Bueno, no puedo reparar aquí Venga, vamos Corre, corre Ahí está el tío Ah, fallé Venga, dale caña a ese tío Sigue sí vivo, sigue sí vivo Ahí está Estupendo Joder, con el tío Venga, vamos a pisar A pisar rápidamente la zona C y tenemos que reparar mm, mm, mm, mm, mm. pues está jodida, parece que hay alguien por aquí 17, 16, 15, venga vamos gracias por lo de antes, con pistola capturada, bien estoy un poco mosca Tante mosca Ahí está 76 Ese disparillo Ese disparo que he visto antes Estaba ahí al lado Joder, si dijera que no lo vi Bueno Venga, salimos con el 2S3 Estamos en inferioridad Pues opciones. a por la zona C Venga, nos damos la vuelta Por aquí arriba, por esta pendiente Tardamos más aquí Cogemos velocidad Vamos más rápido Todas las respuestas, velocidad que ojaremos. Una... Ahí está, el 76. Ese tío, a 350 metros de la zona C. Ese se ha hecho con la zona C. echar un vistacillo a ver a ver a ver 260 metros esto es ahí ya 300 perfecto 250 300, 300, perfecto más, más o menos por ahí ahí arriba ese alto ahí no veo a nadie hoy todavía no se ha a nadie por ahí es pues aproximadamente 500 600 metros desde donde estamos 600 más bien 500 ya desde el justo desde la esquina esa ahí pegado a la zona C bueno, era un 76 el que me destrozó. Venga, ese es el R3 de antes, el que apareció rápidamente el primero en escena. Y ese tío, pues, no lo he visto. No lo he visto, ni he visto su cadáver. Puede ser que esté ahí, o no. Este es, este es astuto. Este amiguete es astuto. ...no oigo nada... Bueno, ...el caso es que... ...ahí marcan... ...artillería... ...yo no tengo artillería... ...venga, yo, no trabajo en equipo... ...si sí, hay rojo, es ...que ha habido marca de artillería... ...alguien ha visto algo... ...ahí sigue, sigue saliendo humo rojo... ...tanque pesado... ...justo por la parte derecha compi, vas ahí arriba puede ser que desde ese de alto haya visto algo que yo desde aquí no veo pues habrá que jugársela no es cuestión de estar más tiempo aquí pues vamos venga, corre Empujamos en los está tomando la zona C A ver Vaya, Me subo por encima Y apenas logro moverlo ah, Mejor estate quieto Bueno, seguimos tomando zona C Bueno, desde ahí, de la zona B, que le está tomando un compi Desde ahí no veo nada con el humo tomándose ojo ahí arriba la zona B, capturada bien, bien, bien, bien bien y la zona C en breve esperemos bien, capturada ok vamos avanzando poco a poco echamos un vistazo hombre esto es un 76 a ver, a ver, a ver ay Hombre, ojo por ojo, si era mi colega el de antes. Había también el cadáver de un 76 junto a esa camioneta antiaéreo. Pero ahora es pollo este, estaba esperando que alguien tomara C y el tío ha aparecido en un momento. y que pillo! Mm. Bueno, pues esta treta, esta jugada la primera vez que salió, la segunda ya no. El tío. Hemos estado con un.. Con un tío astuto. Venga, ese con Pise Tiger la zona A no está tomada, la zona B tampoco pues venga, vamos a hacer una incursión para allá abajo, venga, me encanta, tirarme una marca me encanta, irme por aquí despacito sin forzar mucho, dejarte que la cuesta te lleve así no te rompes las orugas y coges una buena velocidad recuerdo una partida en este escenario en el que en menos de 5 minutos y poco pude tomar las... Las tres zonas, avioncito, avioncito Vaya Pues mal rollo Y tengo que reparar, ah, 52 51, 5 51 ah, Muchísimo tiempo Y había una marca allá arriba Había una marca allá arriba de alguien que puede ser Que ahora mismo desde aquí me esté viendo Muy bien O sea Bueno, no, perdón, atacar, no Defender, punto C Esa marca que ya justo antes de tirarme 28, 27, demasiado tiempo demasiado tiempo venga, artillería me parece a mí que no voy a doler mucho me van a zurrar en breve pero en breve venga, otro avión ahí está P-47 pues listo, segunda pasada del colega y no somos rival, no tenemos blindaje para un, un avión así pues venga, pues salimos con el venganza, con el IS-2. Siempre me dejan enfilado. Siempre me dejan enfilado mirando hacia la parte de arriba. Jorobas. Siempre me dejan enfilado. ¿Es mejor. ¿O, dejen, o que te dejen más arriba justo para arrancar, que es muy difícil últimamente ya te suelen dejar aquí abajo en el agujero pues es lo más rápido es tomar esta este camino para poder coger eh, disparos por ahí una marca para poder coger un poquito de aceleración pues a ver, ese colega ha hecho una marca ahí hay dos, dos tanques pesados vamos para allá echar un cable la zona C está siendo, venga, ahí tienen artillería. Está siendo hoy muy animada. Está siendo muy animada. Está todo el punch aquí. oración Está sembradita de cadáveres míos, de otros. Con pisos de enemigos. B8. Tanque ligero. No, perdón, B8 está demasiado lejos. Si acaso eso es G4, G4, correcto. Vaya, pues ha caído todo el mundo. Todo el mundo ha caído. Los dos tanques pesados no están. Los pocos que están viendo acceso son bastante conflictivos. Los tíos, puede ser el mismo pollo ya con otro tanque. Es posible vamos a subir un poco esta loma ahí va otro compi, un tanque medio hacia la zona C el enemigo ha parado de capturar y capturando zona CC. ah bueno ha parado porque mi compi ha pisado correcto, o sea que el tío está ahí mi compi está ah, está tomando C ¿Quién es ese panther no? panther A que cayó? Pues el tío parece ser que sigue ahí El tío sigue ahí al loro Esta es la altura de la partida Ya cualquiera puede sorprender desde allá arriba Y es una debilidad de esto que estamos haciendo Estamos exponiendo mucho Bueno, la marca está ahí Está justo ahí detrás de todos esos cadáveres ¿Quién es el pollo? Una explosión la zona C parece, parece, sí parece que está sí, está disminuyendo quizás esa artillería haya podido con el colega, con ese tanque ligero es posible hay otra marca, tanque medio por ahí ¿quién? Es ese se ve que la ha ido. mi copy uno, muy bien, yo no tengo humo Así que aquí, al meollo Tomando la zona C Muy bien, colega Pues ser, aquí está un Gatito mm. Suena bastante lata esto es M18 Rápido, venga, otro avión Bueno, aquí ya con el IS-2 Los aviones ya te tienen que hacer Algo más de pupa Ya no solamente con con el disparo. Ya necesitan por lo menos tirarte una bomba encima. Venga, hay un disparo por ahí. a ah, Punto derecho, vamos. Venga, venga. Vamos a ver, venga. Espaldas. Es nuestra mejor opción de blindaje. Eh, ahí está el pollo. ¿Quién es? Otro 76. ¿No? Sí. Ahí va. Joder, Voy a soñar con estos hoy ¿eh? Listo f... ah, Madre mía Es que son una auténtica lata Hoy ha sido el día Hoy ha sido el día de los 76 Bueno, esta partida está casi ganada Bueno, mi compi sigue sí vivo Ese disparo seguramente fue hacia él Muy bien, muy bien, muy bien, perfecto Pero nada, me lo cargué Estupendo No me he fijado si era el mismo de antes Es posible que sí todo tanques americanos. Un 76. Y un M18. Pudiera ser. Venga, esto está casi terminado. Esa marca allá arriba. Tanque ligero. Bueno, Qué poco me gusta esta subida. Pues en primera. En primera, que es como más fuerza tienes. Venga, tío, que me el antiario que tengo aquí me está disparando me está disparando puede ser que está, claro, seguramente sea una advertencia vale sobre ese que estaba ya allí y el que dispara la zona C bueno, hay veces que confundes macho puedes usar el chat esa marca vale perfecto bueno ya para lo que queda nos quedamos aquí queda una pestañita esta partida está casi prácticamente ganada el tío sigue disparando por allá arriba Ese disparo Es de mi compi, ¿no? Sí, el Panther que está justo ahí Venga, listo, misión cumplida Aquí en Río de Cenizas Qué bueno Acuérdate, dale un buen like si te ha gustado la partida Suscríbete si no estás suscrito Comparte y déjame abajo tus comentarios. Proyectos: pues sexto en el equipo. Dos críticos: cuatro impactos. Tres en las capturas: 86% de actividad. Aquí hoy en Río de Cenizas. Espero que te haya gustado la partida. Abajo te dejo enlace, comentarios: Discord, Facebook e Instagram del Escuadro Ibis. Nos vemos en un próximo vídeo. Chao.